Saludos, estimadas maestras y maestros. Soy Juan Frías. En esta oportunidad, vamos a realizar un ligero paseo virtual por el área de prácticas de nuestra capacitación Moodle avanzado para profesores y editores. Lo primero que debemos hacer para acceder a nuestra área de prácticas es iniciar nuestra computadora, celular o tablet. Una vez con las pilas puestas, y una conexión a internet estable podemos escribir el nombre de nuestra página de estudio en este caso es infotepvirtual.com hacemos clic en el botón que se muestra en la parte superior de nuestra ventana que dice aula virtual con nuestro nombre de usuario y contraseña podemos acceder a nuestro perfil de usuario mostrando el nombre y la foto del usuario en el botón Mis cursos se despliega el panel y accedemos al espacio denominado Área de Prácticas Moodle Avanzado para profesores y editores. Podemos ver en esta área los espacios de nuestros participantes en esta importante capacitación, bien organizados conforme a la consigna que nos invita a colocar una imagen representativa del curso o módulo que estamos impartiendo. Informaciones relativas al inicio y cierre del curso a modo de prueba. Conforme al diseño instruccional en el área de prácticas número 8, espacio de trabajo de Juan Frías, podemos apreciar una actividad de foro brindando la bienvenida y animando a la interacción entre los y las participantes. En este mismo orden, debajo, tenemos un espacio de tarea donde colocar una actividad. Se debe redactar una clara consigna y establecer una valoración de puntuación conforme a la rúbrica de evaluación. También tenemos un espacio de base de datos conteniendo información de la materia objeto de estudio, una wiki que se puede completar de manera colaborativa, para colocar los términos vistos durante la clase. Espacio de chat para llevar a cabo interacciones dentro de la misma plataforma Moodle, solo por escrito. Un glosario de términos específicos de la clase que se estudia. Un espacio conteniendo una lección. Una actividad que se va completando de manera gradual. Y se obtiene calificación por haber avanzado hasta concluir la misma un reactivo de evaluación o examen, un enlace que nos dirige hacia el momento sincrónico de nuestra capacitación, tanto en la plataforma Zoom como en la plataforma Google Meet, un recurso educativo elaborado en PDF, se trata del programa de estudio de la materia, un botón con un panel sobre la bienvenida a la clase, enlace con un recurso externo conteniendo un video sobre la presentación personal. Una carpeta conteniendo los libros a ser utilizados en la clase o repositorio de recursos educativos. Y un libro en línea, en digital, que se puede leer en línea. Hemos llegado al final del recorrido. Si gusta, puede permanecer en el área de práctica verificando otras características de la misma y cuando termine, Puede hacer clic en el nombre de su perfil y salir de la plataforma. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Se despide muy atentamente, Juan Frías.